Bueno, si os parece, vamos a retomar la sesión de la mañana eh, y lo vamos a hacer acompañadas de Fernanda Tavares y de Ana Pardo de Vera. Eh, bueno, cuando queráis, os invito a que os sentéis en los espacios delanteros, así nos déis calorcito. Eh, voy a introducirle brevemente. Yo estoy muy contenta de... Voy a compartir una intimidad, ¿me dejas? <risa> Bueno, una timida, ¿por qué? Lo iba a hacer yo, si no. Ah, ¿lo ibas a hacer? <risa> bueno, Fernandinha y yo hicimos juntas la carrera y hasta ayer hacía 15 años que no nos habíamos vuelto a ver. Entonces, no, no, no, no pasa un día por nosotras, eso es. Entonces, bueno, ella trabaja en el Grupo Voz, ahora mismo es la directora de Voz Audiovisual, pero ha desempeñado labores de reportera, periodista, a pie de calle, periodismo local, en donde se ha curtido, en la región y en la voz de Galicia, en Rivadavia. Estuviste trabajando mucho tiempo. Y después de ahí, bueno, a, a Vigo, a Madrid, al diario 16, donde coincidió con Ana Pardo de Vera. Ahí mismo. Y allí se conocieron, o sea ah. que dos gallegas en Madrid. Y a partir de, de un momento, pues le bueno de alguna manera le dieron el, eh, la oportunidad de hacer televisión. Ahora nos contará un poco en qué se cifra la televisión en los tiempos presentes y lo que ella hacía. Y bueno, pues para mí es una gozada volver a la universidad con mi compi, de pupitre. Así, así va la cosa. Bueno, eh, con Ana Parto de Vera, nos acabamos de conocer, pero desde luego la hemos seguido. Es un placer tenerla aquí, le damos las es gracias mío. también. Ella es directora de público y tiene una dilatada trayectoria. Eh, también como, como comunicadora eh, de gabinetes de comunicador de distintos ministerios. Esa faceta también me parece muy interesante. Y el periodismo político, acompañando al presidente Zapatero en algunos de sus viajes, no en vano tiene un, un, un libro, se llama En La maleta de Zapatero, pues por ahí en esa dimensión ella también está abregada ¿no? en lo que significa en nuestro mundo actual. ¿Por qué las hemos invitado aquí hoy? Pues porque realmente eh, nos hace falta una perspectiva eh, de por dónde va el periodista. Ellas como directoras de, de dos medios, prensa, digital, un nuevo estilo y también un formato audiovisual y habiendo hecho televisión en este tiempo, eh, lo que nos interesa preguntarles y para lo que las hemos convocado, para que nos hablen de la ética en el presente del periodismo, hemos tenido ración de sobra, ¿no? Rosa María... Bru, Alfonso y Sandra nos han dado cumplida cuenta de lo que significa la ética, pero nos vamos a centrar más en el periodismo digital, las implicaciones de las interacciones de los periodistas con las nuevas tecnologías, todos los nuevos públicos y también un poco vamos a empezar por ahí depositando esa, esa pregunta. ¿no? ¿Cómo está marcando lo que ellas estudiaron en la carrera, lo que nosotras estudiamos en la carrera, ese tránsito que hemos hecho hasta llegar a este contexto, a este ecosistema de medios? y cómo se produce la información hoy en día. Entonces, bueno, os doy la palabra, indistintamente, para que no digan que tengo favoritismos, pues haga, Ana Pardo de Vera, venga, empieza. <risa> Muchísimas gracias, eh, Pilar, por esta presentación tan generosa. Eh, estoy, es un placer estar aquí y además, quiero agradecer mucho a la, a la Universidad que, que se ocupe de, de tratar estos temas. Por supuesto, es un placer estar con Fernanda otra vez. Tenemos la suerte de coincidir últimamente bastante, de lo cual me alegro muchísimo porque la verdad es que también llevamos muchos años sin vernos. Eh, bueno, eh, sobre todo mmm, es muy, muy complicado y daría para, para una tesis eh, hablar de los desafíos a los que se enfrentan los periodistas en la era digital porque mmm, no encapsula al periodismo en sí, sino que en torno a la actividad periodística y la era digital llevada al periodismo existen otra serie de factores que también condicionan ese periodismo digital y que además eh, nos convierten en víctimas un poco de falta de autonomía porque a veces uno tiene la sensación de que la, de que la información eh, digital eh, la controlan otros entes superiores con muchísimos más recursos que crean tendencias eh, gracias a las redes sociales, por ejemplo, a través de la publicidad, por ejemplo, y, y bueno, a través de tramas muchas veces organizadas que, en las que, sin darnos cuenta los periodistas, y en esto sí que tenemos que estar muy alertas, eh, eh, nos convertimos en cómplices involuntarios. ¿no? Por ejemplo, eh, se me ocurren... Eh, Respecto a la digitalización de la, de la información, ojo, que hablo de información y no hablo del periodismo, hablo de la información pura, tenemos eh, casos positivos, eh, como fue el caso de las redes sociales con las primaveras árabes, que nos permitieron un acceso a información a los periodistas, que obviamente luego exigía la labor periodística en sí, contrastable, etc., eh, y luego tenemos el caso de, por ejemplo, la elección de, de Donald Trump. Yo no sé si alguien aquí considera que es una cuestión positiva. Yo, desde luego, no lo considero. Eh, en las que las redes sociales fueron importantísimo, eh, importantísimas las tecnologías, nuevas tecnologías para llevarlo a la victoria. Es muy complejo el proceso y no, lo, no es ahora el tema... Pero quiero, con esto lo que, quiero, de, lo que quiero mostrar es el entorno en el que se circunscribe el periodismo digital y los desafíos efectivamente a los que se enfrenta que son de carácter global y además condicionados por superpoderes que nosotros no podemos, no podemos controlar. No está de más por tanto que antes de entrar en, en los desafíos del periodismo a, para los que les interese realmente saber a lo que se enfrenta un periodista nos informemos sobre todo el eh, contubernio tecnológico y sobre todas las megaestructuras eh, que conforman el mundo digital y que lo condicionan todo. todo. Ahí, para, para digamos, luchar contra la parte falsa, están los periodistas y para sacar rédito de ello, que las redes sociales lo tienen y mucho, eh, también están los periodistas. La cuestión es diferenciar cómo porque nos enfrentamos sobre todo a mentiras, bulos y propaganda. Esos son las tres, eh, los tres demonios a los que se enfrenta el periodismo digital en estos momentos. Las mentiras, eh, mentiras de toda la vida, eh, pero además amplificadas por redes sociales que les dan una difusión que muchas veces es imposible de aniquilar. Es imposible. O sea, tú sueltas una mentira, haces una noticia que no es verdad, y muchas veces da igual da igual eh, que se desmienta la noticia. Si hay un interés por parte de entes, eh, de, de poderes eh, fácticos o no fácticos, políticos, etcétera, etcétera, institucionales, esa noticia probablemente no se la crea a todo el mundo, pero sí habrá una buena parte de, ellos que se, de gente que se la crea. Y eso es contra lo que tenemos que luchar. Los bulos son la misma estrategia. ...pero eh, se hacen con intención y no hace falta inventarse la noticia... ...basta con insinuar determinadas noticias, insinuar eh, determinadas informaciones... ...con eso obtenemos un bulo que puede recorrer y puede tener eh, una repercusión de años... ...bueno yo recuerdo bulos famosísimos que todavía hoy siguen circulando... ...y por último está la, la propaganda política, económica, etcétera, etcétera... De, ...de los poderes que también se venden como información y que muchas veces no lo son. Todo eso son las que se llaman ahora las fake news y que son las mentiras de toda la vida. Eh, son las técnicas de tergiversación de la realidad y, y de creación de verdades para, paralelas que hemos sufrido siempre, pero que además ahora las tenemos... Eh, ...hiperdimensionadas gracias a las redes sociales... ...con lo cual el problema se agrava... ...y sí es digno de, de consideración por parte de quienes apostamos... ...por un periodismo honesto, un periodismo independiente... ...y un periodismo eh, que cuente la verdad eh, tal y como es... Y, ...y en todos sus términos. ¿Cuáles son las soluciones? Las soluciones mágicas no existen... ...sobre todo en el contexto económico que vive ahora el periodismo... La crisis hizo muchísimo daño, no solo la crisis eh, económico-financiera que sufrimos desde 2008, y me voy a limitar al, al ámbito de España porque si ya voy al, al Mundial nos extenderíamos muchísimo, no solo la, la crisis financiera mmm, y económica general, sino la propia crisis de identidad de los medios de, la, de comunicación con la irrupción de esas nuevas eh, tecnologías. La, la mayoría de los medios, es verdad... Eh, lo contaban Bru y Alfonso eh, dependen de, de empresas grandes y lo que es peor, dependen de financiación de bancos muy grandes entonces los, los periodistas tenemos que eh, dirigirnos también, lo estábamos comentando antes en el café, los periodistas tenemos que dirigirnos también a los ciudadanos oigan, al ciudadano responsable que uno parte de, del hecho de que son la mayoría Oiga, si ustedes quieren periodismo de verdad, tienen que ayudarnos. Nosotros solos, los periodistas, por mucho que denunciemos a periodistas que no lo son, que en realidad son sicarios del poder, eh, por mucho que denunciemos a empresas que apoyan determinados intereses políticos porque son los que les interesan eh, para sus negocios, etcétera, etcétera. Por mucho que hagamos eso, si no tenemos el apoyo de los lectores, no podemos conseguir... Eh, hacer un periodismo independiente. Por eso creo que es importante y el periodismo digital está apostando por los servicios de, de socios y de, en público tenemos la comunidad público, la hemos lanzado hace apenas dos meses y la verdad es que estamos consiguiendo resultados muy positivos que nos eh, motivan mucho a la hora de decir pues mira, la gente sí es verdad que quiere, que quiere un periodismo independiente y que además quiere ayudar a destapar todo aquello que no quieren que sepas, que al final se, que es el periodismo en sí mismo, ¿no? eh, destapar lo que el poder no quiere que sepas, las zonas oscuras del, del poder. Además, eh, yo soy partidaria de una regulación independiente de los, del ejercicio del periodismo que no tenemos en este eh, caso, del ejercicio del periodismo, y en eso los periodistas yo creo que tenemos que unirnos, eh, establecer órganos de, de control de la profesión, y obligar a los poderes públicos que eh, acepten nuestras normas, no las normas de los partidos. Porque eso lo estamos viendo ahora con, el, con el, la moda, eh, voy a llamarle moda, porque las fake news han existido siempre, insisto, lo que hay ahora es una difusión mayor. Los partidos se han eh, subido inmediatamente al carro de vamos a regular eh, las fake news peligro absolutamente demoledor, porque claro, dejar en manos de los partidos el ejercicio del periodismo, el ejercicio de la libertad de expresión, que ya sabemos cómo está cayendo en este país, y el ejercicio del derecho de la información, es un auténtico riesgo eh, mortal, por lo menos para el periodismo. Los, los políticos y los partidos no pueden controlar el periodismo, no pueden hacer las leyes. Las leyes las tenemos que hacer los profesionales que queremos periodismo y a partir de ahí ellos serán los encargados de aplicarlas y de que se cumplan. Es mucho pedir, pero bueno, si, no, si el periodismo no se reivindica a sí mismo, además de una forma organizada, no vamos a conseguir un periodismo independiente porque irán asfixiando poco a poco el poco que haya. Y por supuesto, medios, eh, hablaba antes de la financiación, medios autosuficientes para eh, mantener su independencia. La publicidad no necesariamente implica sometimiento a las empresas publicitarias, no necesariamente, porque es verdad, la publicidad en los medios digitales, además hablo de, de nuestro caso, del caso de público en concreto, es mucho más, eh, iba a decir miserable, me parece un poco duro, es muchísimo más eh, barata, que la publicidad en los medios escritos por lo tanto eh, un, una empresa una gran empresa siempre pone en la balanza que es mejor Le, les, les dejo la, la, la publicidad pese a la noticia que han eh, hecho eh, sobre eh, yo que sé prácticas machistas en, en grandes empresas o la retiro y ellos cuentan que yo la he retirado porque he denunciado las prácticas machistas eso es con lo que hay que jugar y eso es lo que tenemos que hacer, reivindicar el libre derecho a la denuncia pese a la publicidad que nos ponen, porque además los medios eh, difícilmente vivimos de la, los medios digitales difícilmente vivimos de la, de la publicidad en estos momentos, solo de la publicidad. Y bueno, nada más porque podría extenderme mucho más en cada uno de estos apartados, pero no quiero dejar a, a Fernanda diciendo... Vaya hombre, para una vez que nos encontramos y no me deja hablar. No te preocupes. No, solo, solo voy a hacer un remarque último, muy atentos a lo que acaba de contarnos acerca de la publicidad, ¿eh? por si acaso. Bueno, Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a la, a la universidad. El periodismo también permite reencontrarse con amigas, es una de las cosas buenas que tiene este oficio también. Solamente por eso ya merecería la pena. Merece la pena por muchas otras cosas, pero también eh, merece la pena por eso. Bueno, eh, Pilar me ha comentado que vosotros exactamente no vais a ser periodistas, ni siquiera os estáis formando como periodistas, sino que eh, estáis haciendo publicidad. Eh, me parece interesante la interacción eh, de estos dos mundos, ¿no? de la parte que vosotros eh, podéis aportar y de la parte que nosotros eh, construimos desde la información. Y quería también echar un poco la vista atrás porque eh, tengo la sensación de que, eh, eh, ...el presente nos ha devorado mh, o el futuro nos ha, nos ha devorado. ¿no? Eh, Pilar nos decía que ella y yo nos encontramos hace 30 años... ...en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, entonces había en España mh, tres facultades de periodismo públicas, me refiero... ...que era la Complutense, Barcelona y, y Euskadi. Eh, Andalucía, por ejemplo, dependía de la Complutense y venía a examinarse eh, a Madrid... Eh, os lo digo para que echéis un cálculo de cuántos periodistas salían en aquellos años, en el año eh, 86, se está hablando. ¿no? Eh, 30 años han pasado desde entonces y me, me apetece recordaros eh, que aquel mundo del que salimos nosotros, del año 86, era más parecido eh, casi al mundo del siglo XIX que al mundo en el que estamos ahora. Y Desde el punto de vista del periodismo, eh, por supuesto. Simplemente recordaros que, aunque os parezca increíble, cuando nosotros salimos de la facultad y cuando yo empecé a ejercer, por supuesto no había teléfonos móviles... Por supuesto, eh, Internet era existía Internet empezaba a existir, pero eh, no estaba implementado en las redacciones. Yo recuerdo el, el primer ordenador eh, que en la redacción eh, tuvo acceso a, al correo electrónico. O sea, estamos hablando de esto. Tú salías de la redacción del periódico a cubrir lo que fuera y estabas incomunicada durante el tiempo que estabas fuera, ¿no? no estabas permanentemente recibiendo llamadas de tu jefe o de tu jefa o de quien fuera eh, para tratar de comunicarse contigo por algún motivo. O sea, ese tiempo que antes se reivindicaba a la hora de hacer la información eh, lo, lo daba el contexto también. ¿no? Entonces, todo ese mundo eh, que ha venido como consecuencia de la digitalización y de la erupción de Internet, eh, yo creo que nos ha colocado en eh, un mundo diferente que no tiene absolutamente nada que ver y que ha cambiado a una velocidad absolutamente vertiginosa. En ese contexto, eh, en torno al año 99, se generalizan las eh, páginas web eh, de los periódicos, hubo, yo creo, un pecado inicial de soberbia por parte de los medios de comunicación, de considerar eh, que la gente iba a seguir comprando periódicos independientemente de lo que sucediera en ese nuevo escenario y enseguida la realidad se impuso eh, de manera que eh, seguimos en el escenario eh, que entonces... Eh, Empezábamos a presentar los periódicos, se hacen la competencia a sí mismos, eh, bueno, pues ofreciendo eh, información por la que no se paga y pretendiendo que la gente compre eh, a su vez el periódico por una especie de ejercicio de militancia, eh, bueno, que yo entiendo que mucha gente no esté dispuesta a hacer, cuando además sustancialmente los periódicos de papel, me refiero, no han cambiado, no han cambiado sustancialmente en relación con los periódicos que se hacían eh, en los años 90, ¿no? Eh, yo creo que siguen muy secuestrados por una forma de hacer eh, periodismo de papel que yo creo, a lo mejor es eh, un ejercicio de no sé de posibilismo por mi parte, yo creo que van a seguir existiendo los periódicos de papel de una forma diferente a como han existido hasta ahora, pero yo creo que va a seguir habiendo hueco para el papel, eh, pero siempre y cuando los periódicos cambien y eh, dejen de... Eh, ...reproducir un modelo que fue eh, el que se necesitó durante muchas décadas... ...pero que en estos momentos eh, ya no tiene sentido... ...la competencia por la última hora no tiene sentido... Eh, ...probablemente la jerarquización de las noticias... Eh, ...como se hacía en los años 50 no tiene sentido... Y ese es un ejercicio en el que yo creo que nos estamos demorando eh, excesivamente los, los periodistas. ¿no? Probablemente estamos comparando eh, dos entornos, que es el papel y, y el digital, que no son comparables ya. Probablemente estamos hablando de comunicar la información de formas diferentes. ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasó durante eh, la irrupción eh, de Internet? a la que después acompañó eh, la hecatombe económica de la que yo creo que todavía no hemos sido muy conscientes, del mundo del que partíamos y el mundo a que hemos llegado como consecuencia de la crisis económica. Bueno, pues eh, que los periódicos, eh, en ese contexto general de crisis, sumaron dos crisis, la propia, la, la, la, la crisis sistémica, digamos, y la crisis de modelo, eh, con lo cual los periódicos pasaron a ser una cosa... Eh, pues imposible de gestionar. Eh, yo que mm, eh, trabajo en, en Galicia, eh, que he tenido la oportunidad de hacer periodismo eh, local, pequeñito y periodismo más grande, y que conozco un poco por dentro cuáles son las evoluciones tanto de la venta de, de ejemplares como de la publicidad, es increíble que no haya habido cierre masivo de cabeceras en estos años, porque las cabeceras se mantienen en situación de precariedad absoluta con eh, personas de 40 a 50 años sometidas a eres constantes eh, y sin cobrar mes tras mes. Esto está sucediendo hoy en muchos eh, periódicos eh, de España y en una situación eh, imposible de sostener. Eh, yo os doy la enhorabuena porque no hagáis periodismo, porque iba a ser bastante complicado que tuvierais una vida eh, bueno, pues compatible con la realidad, que comierais, antes hablabais tres veces al día, este tipo de cosas. ¿no? En estos momentos es muy complicado porque... Los periódicos, eh, la cuenta de resultados de los periódicos eh, no da, eh, el desplome de las ventas se puede situar en un 40% en el entorno de 10 años y el de la publicidad exactamente lo mismo. O sea, periódicos que ingresaban eh, en 100 millones en el año 96 han, empezado, eh, han pasado a ingresar eh, 30 millones, por, por poneros un, un ejemplo redondo. ¿no? Y las plantillas eh, estaban dimensionadas para una forma de hacer periodismo que cambió, ¿no? Entonces, en ese panorama es en el que nos encontramos en estos momentos y en el que aparece eh, todo este mundo de Internet. Yo, antes, cuando estabais eh, hablando tú, Alfonso Ibru, que tenía eh, analado, yo me identificaba mucho con, con lo que vosotros transmitíais, incluso con ese eh, ataque de nostalgia que yo creo que de alguna manera os dio, ¿no? Esas redacciones ruidosas en las que se. en las que eh, alcoholizadas, decías, en las que se fumaba. Yo viví esas redacciones, yo recuerdo la emoción física que para mí supuso entrar por primera vez en una redacción era como entrar en una especie de sí. templo, de, de no sé, yo igual. y que de alguna manera conservo, además. ¿no? O sea, yo creo que cuando te dedicas a esto, porque Joviles. es casi una forma de entender el mundo, no pierdes esa vocación, la vocación la mantienes, ¿no? a base de que te machaquen, a lo mejor puedes canalizarla de otra manera, ¿no? pero eh, yo recuerdo ese, eh, ese, ese ejercicio. Yo echo de menos esas redacciones, la importancia que tenía lo que sucedía en las redacciones, esa inteligencia colectiva de la que antes hablabais, ese contraste, esos gritos. Yo ahora entro en una redacción, en la redacción de La Voz de Galicia, que está en un polígono maravilloso, que es el de Sabón, al lado de Inditex, por cierto, Entras allí y si dices una palabra un poco más alta eh, que el, el tono medio, te miran mal. Es como que, ¿por qué gritas? No? Yo cuando entré a aquella redacción, los gritos formaban parte de la, del, del ADN y de la temperatura de la redacción. ¿no? Las redacciones hoy pues no son lo que eran, porque los ordenadores, el teléfono móvil, permite abordar la información eh, de otra manera. Así que, bueno... Eh, Estamos en un mundo que hay que saber eh, hacia dónde nos lleva. ¿no? Yo echaba de menos esas relaciones, pero eh, bueno, yo creo que había una lectura del oficio que vosotros transmitís y que yo, insisto, me siento identificada con ella, que tú, Ana, tengo la sensación de que, de que no compartías. ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento de, de pliegue generacional, digamos, sí. que se está... O sea, se está ...construyendo una forma de hacer periodismo... ...diferente a lo que era... Sí. yo ...esa pasión eh, que yo percibía... ...ese orgullo eh, de leer el periódico al día siguiente... ...de haber participado... ...en eh, un proceso informativo... ...en el caso de Galicia por ejemplo... Eh, ...hay un acontecimiento... Eh, ...que en muchos periódicos se tiene... ...por el último gran acontecimiento... ...en el que el periodismo se reveló... ...de la mejor manera posible... Eh, ...que fue el Prestige... ¿no? Eh, ...por lo menos hasta que eh, se llegó a una especie de acuerdo político que las cosas empezaron a cambiar, pero todos aquellos meses desde que eh, el barco eh, da la alerta, eh, hasta que la, la, la política, lo, eh, Fraga, todo aquel mundo que estaba por allí eh, trataba de, con, de construir un relato que era una mentira flagrante, el periodismo eh, consiguió desmantelar eh, todo eso. Eh, en La Voz tenemos la impresión de que ese fue el, el último gran acontecimiento periodístico en el que el periodismo ejerció ese papel para el que yo creo que estamos eh, llamados, ¿no? que es cuando, cuando se manifiesta de la, de la mejor manera posible. A partir de ahí, en muchos periódicos suceden en estos momentos que... Tú no te identificas, no sientes orgullo de lo que eh, tu medio publica, porque los medios se han prostituido para tratar de equilibrar esa cuenta de resultados que finalmente permita pagar las nóminas todos los meses. Yo también comprendo que desde el punto de vista de las empresas a veces es una cuadratura del círculo, ¿no? o sea conseguir los ingresos necesarios para que el periodista coma eh, tres veces al día. ¿no? Y, y ahí aparecen eh, bueno, pues, eh, todos esos ejercicios eh, lamentables eh, que permiten enjugar las cuentas de resultados. Con esa confusión entre la información y la, y la publicidad, eh, ahí vuelvo a apelar a vuestro trabajo. ¿no? Los, los marcos de la publicidad y de la información antes estaban muy claros, estaban las páginas de publicidad y estaban las páginas de información, sí. esas fronteras se han diluido, eh, a ti se te cuela permanentemente información que no es información, sino eh, que está patrocinada por eh, determinada empresa que eh, ya es consciente de que es mucho más eficaz el mensaje si no eh, lleva eh, encima el, el, la cabecera de publicidad, si te lo cuelan como publi reportaje, que si te ponen eh, que eso es publicidad. ¿no? Entonces, bueno, todo ese escenario, todo ese escenario eh, nos lleva un momento bueno, eh, en el que yo creo que va a haber un antes y un después. Entonces, yo eh, viendo a Ana, eh, bueno, pues mm, no exactamente de acuerdo con eh, ese ejercicio de nostalgia que yo también hago, eh, tengo la esperanza de que en redacciones eh, como la de público, con gente joven que publica historias, hablábamos antes de... Eh, el, el, la esperanza que tiene este oficio es el, eh, está depositada en el mismo sitio de siempre, que son las historias, las noticias, las exclusivas eh, los personajes local... Está, el periodismo sigue siendo lo que era en este sentido ¿no? eh, bueno, pues público hace también este ejercicio y eh, hablamos antes de la exclusiva eh, que sacaste y las escuchas en Cataluña ¿no? eh, bueno, pues eh, se puede hacer muy buen periodismo en el, en el entorno digital lógicamente, entonces tengo la esperanza de que todo este mundo extraño en el que eh, de momento estamos, acabe ordenándose porque sí. es simplemente un apunte yo creo que a veces no somos conscientes de que la información que digiere la mayor parte de la población, antes eh, no sé si Burú Alfonso hacía el ejercicio de preguntaros quién había leído el periódico esta mañana, y no es que seáis raros vosotros, es que eh, representáis eh, a una generación que no lee los medios de comunicación, que no los lee. Eh, tenemos que ser conscientes de que el menú que se nos, informativo que se nos presenta en estos momentos a la sociedad está eh, muy condicionado por eh, una cosa que se llama Facebook. En el que eh, enlazan eh, gratuitamente para ellos las informaciones que los periódicos y los periodistas, porque las historias siguen saliendo de los mismos sitios de siempre que son los periodistas, eh, elaboran y hay eh, una necesidad por parte de los medios de satisfacer… Eh, esa manera particular que facebook tiene de construir la realidad con esas empalizadas de las que hemos hablado eh, durante toda la mañana o sea hay un secuestro de los grandes medios también por parte de facebook en esa eh, avidez por el clic eh, del que también eh, hablamos así que joana espero que haya eh, una esperanza ¿no? que, que todo esto eh, no, no, no se convierta en lo que parece que se va a convertir y yo antes como tu, tu desacuerdo con, con ese panorama me a, a sí, a cierta eh... esperanza. ¿no? Más bien me refería concretamente al desacuerdo de las relaciones desmotivadas. O sea, yo también viví esos procesos porque yo estuve en prensa escrita, estuve en Diario 16, estuve en La Bodegalización de las prácticas, estuve en el Diario Sur de Málaga, estuve en la revista Tiempo. O sea, conozco bien eh, los ambientes eh, sobre, eh, por los que sobrevuelan los seres, los recortes, las bajadas de sueldo, los déficits de herramientas para hacer el, el, el trabajo, eh, la, la eliminación de corresponsalías, o sea, sé muy bien cómo planean sobre las eh, redacciones de papel, digamos, de papel o, o de papel y, y, y de digitales, porque al final siempre una, una publicación en papel tiene una, una web. Pero los puros digitales. Y yo lo viví sobre todo en público con el cierre de la edición impresa, que yo fue horroroso. Fue horroroso, bueno, yo fui la primera que me despidieron, paradojas de la vida. Pero, pero sé perfectamente lo que es vivir bajo esa presión. Lo que pasa es que ahora, bueno, las redacciones digitales, sí, la gente es, es eh, en general más joven... Eh, y el ambiente, yo los, eh, lo, lo, lo que trato es de implicarlos en un proyecto, más allá de, de un proyecto colectivo. O sea, y huyo muy mucho de los protagonismos individuales. Y les digo que esto es un periódico y muchas veces cuando hay reivindicaciones tienes que poner por encima el proyecto colectivo. Eh, es complicado y siempre hay quejas y los sueldos son muy bajos y, y me hago cargo de todo eso, ¿no? Pero al, eh, jugamos con la compensación de que al ser gente joven es gente muy motivada y al final lo que queda en esencia es el periodismo, tú lo decías. Y esta gente... Al menos yo intento que hagan periodismo. Eh, la, el periodismo es el oficio más bonito del mundo y no lo digo yo, lo decía García Márquez, que era um, algo importante. Pero además es que el periodismo es una forma de vida y yo eso es lo que trato de inculcarles, lo de que lean lo que escriben otros periodistas, que lean periódicos, impresos, digitales, eh, medio pensionistas, me da igual, que lo lean todo. Ahí es donde encuentro yo un déficit. O sea, las redes han hecho mucho daño en eso. La gente va a Twitter, lee lo que está saliendo, las noticias que son tendencia y ya está. Así nos hace periodismo. Los periodistas necesitamos un background. Entonces yo lo que intento es que eh, se cree un espíritu de equipo. Al ser gente joven y, y la tengo motivada, es verdad que es una redacción mucho más pequeña, que no tiene nada que ver con las grandísimas redacciones, por ejemplo, de medios como El País, El Mundo, ABC, La Razón, que a mí me parecen redacciones inmensas con gente que a lo mejor tiene tiempo para hacer grandísimos reportajes, pero que por otro lado se queja porque tiene miedo a que le echen o entrar en el último ERE o... Claro, es que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Y luego está el hecho de publicar en web exclusivamente que te crea unas presiones añadidas. Eso es verdad. Entonces... Eh, las organizaciones de las redacciones no son iguales en una web que en un periódico. Las secciones habituales ya no existen como tales. Tenemos que manejarnos en radio, en televisión y en prensa escrita. Tenemos que eh, sacar la actualidad constantemente va saliendo, priorizar temas, por supuesto, pero, pero además tenemos que hacer temas propios para entrar, marcar la agenda, que al final es de lo, que, de lo que se trata. O sea, la agenda no te la marquen los políticos, la agenda la marcas tú, porque he denunciado esto y me tienes que responder sobre esto. Y esto va a marcar el, el día eh, político. Y de eso, eso en eso trabajamos los, los periodistas. ¿Por qué ha pasado esto y no lo habías contado? Eh, ¿Por qué vais a hacer esto? Que es una aberración. Por ejemplo, nosotros ayer sacamos un tema de que el Partido Popular iba a, que había introducido una enmienda así bajo la mesa para cargarse el suelo mínimo de las personas eh, con discapacidad. Claro, se montó Tarrebuero que el PP ha retirado esa enmienda. Pues ese es el trabajo del periodismo, marcar la agenda diaria, denunciar eh, lo que tenemos. Y eso es, al final, da igual si es prensa papel o es prensa digital. Y eso es lo que, lo que nosotros tenemos que reivindicar frente a todo este aluvión de información que es inabarcable, porque yo a veces me acuesto por la noche, después de haber escuchado la última tertulia y, y, y de haber leído las portadas de los periódicos y digo, es que no lo he hecho todo. Porque es tal el aluvión de informaciones que digo, es que me queda tanto por leer y tanto por hacer que es imposible. Hay que, hay que establecer prioridades y hay que Ahí hacer un Pensando justamente en, en, esa, en, es, en, en, en, esa, en ese desafío que tiene que ver con la jerarquización de la información, no sé en qué medida el periodista es o no responsable de, de jerarquizar un poco o de, o de establecer unos, unos mínimos cauces por el cual el lector tenga eh, capacidad de, de guiarse, ¿no? porque es verdad que para un lector mmm, criba, cribar la información, el exceso de información, un, un lector, y, y me he quedado ahí sin, sin calificarlo, pero para cualquiera de nosotros es muy difícil tener una criba y… Sí. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la reflexión? ¿De ¿Qué hace el periodismo? Porque estabas contestando en parte a ello, diciendo, bueno, ¿cuál es, cuál, cuál es la labor de marcar la agenda, pero ¿cuál es el desafío para que la gente no se pierda en esa inmensidad? No, eh, a ver, eh, hay un concepto que se llama infoxicación, ¿no? que es un poco eh, <risa> bueno, que sufrimos todos, ¿no? que tiene que ver con eh, que ese ruido permanente en el que vivimos instalados. Yo que tiendo a pensar que las cosas no son por casualidad, a veces tengo la impresión de que ya les va bien a muchos que este ruido esté permanente presente en nuestras vidas y que eh, no sepamos eh, qué caminos tomar, ¿no? Eh, bueno, eh, al final el criterio de cómo te informas eh, en el sentido clásico de la palabra era algo que iba sucediendo a medida que tú ibas creciendo, ¿no? Eh, antes la gente entraba en contacto con la información eh, prácticamente desde pequeños, ¿no? Eh, bueno, pues por lo menos en Galicia, por ejemplo, donde la penetración en este caso de la voz era muy evidente y funcionaban mucho las, las suscripciones, el periódico llegaba a casa. Eh, bueno, pues hay muchos relatos de… Eh, yo me recuerdo desde niña te levantabas y veías a tu madre o a tu padre el periódico, el periódico estaba permanentemente presente, con lo cual se iba haciendo un ejercicio de educación y de acceso a la información que iba sucediendo mientras tú ibas creciendo, de manera que cuando eh, madurabas tenías herramientas ya para saber eh, a dónde podías llegar. Eh, el problema de ahora eh, en esta infoxicación permanente en el que vivimos, en esta selva informativa en la que parece que estás informadísimo eh, de todo y finalmente no estás informado de nada, es que yo creo que eh, eh, eh, os faltan herramientas ¿no? para, para, para saber cuál es el machete que tengo que utilizar eh, para eh, abrir el camino en la selva, ¿no? Claro, eh, yo lo comprendo. Tú, eh, de repente, te vas por la mañana y tienes una oferta infinita eh, de cosas, eh, que algunas son eh, información y otras simplemente están disfrazadas de información, eh, ¿cómo, ¿cómo te metes ahí? No? Eh, pues es un trabajo que hay que hacer individualmente. Cuando descubráis eh, el placer de la información y de la buena información... ...os vais a hacer de, dependientes de la información... ¿no? ...pero las claves las, las, vais, las, las vais a tener que encontrar vosotros... ...desde los medios y desde los periodistas... ...hay que hacer un ejercicio de responsabilidad... ...se eh, ha hablado aquí de la objetividad... Eh, ...bueno, este, esta historia de la que hemos hablado durante toda la mañana... Eh, ...hay eh, medios que son responsables y medios que no lo son... ...hay periodistas que son responsables y periodistas que no lo son... ...hemos hablado de, la, de, la, de las eh, fake news... ¿no? ...a ver, las, las, las mentiras son los periódicos... Y en las televisiones se han colado de toda la vida, toda la vida ha habido. Y engaños, eh, a ver, en el New York Uy. Times se les coló durante años, eh, nunca sonidos, de, de periodistas, con todos los controles que, mitológicos que hay en el New York Times, se les han colado periodistas que se inventaban las informaciones. Literal. Literalmente se inventaban las informaciones. Esto ha existido toda la vida. Eh, esa frase que decían eh, en, en nuestras abuelas, de lo leí en el periódico como un argumento de autoridad de que lo que se escribe en el periódico es verdad revelada. ¿no? Eh, bueno Las fake news existieron siempre, la diferencia es que en estos momentos se hablaba también, eh, tiene una dimensión y una capacidad de penetración en la sociedad eh, que antes no tenía. ¿no? Eh, la, la clave de, de, de cómo penetrar en, en la selva la tenéis que ir construyendo vosotros y os lo garantizo, es muy gratificante estar informado o sea, se produce un, un efecto casi químico en tu organismo y una vez que sucede y que, y que empecéis a encontrar cosas que os satisfacen intelectualmente y os satisfacen personalmente, eh, aunque sean contradictorias con vuestros planteamientos iniciales, no vais a poder dejar de hacerlo y vais a empezar a descubrir y a, eh, eh, bueno, pues… Eh, distinguir eh, lo bueno de lo malo. ¿no? Cuanto más informados estéis, más capacidad eh, vais a tener de distinguir lo que está bien, eh, lo que es honesto y lo que es deshonesto. ¿no? Sí, además, eh, yo creo que es una cuestión también de eh, establecerse prioridades. Eh, para, para saber eh, a qué fuentes debes acudir, a qué medios debes acudir, a qué periodistas incluso, porque muchas veces a lo mejor un, la línea editorial de un medio no te, no te resulta atractiva, pero sin embargo hay periodistas dentro de ese medio que sí te resultan eh, atractivos y que te gustan y que aunque no coincidas a lo mejor en todos los planteamientos, sabes que es un periodismo hecho con rigor, con independencia y con honestidad y lo, y lo compras. Ese es un trabajo también, ese es un trabajo de el lector que está interesado realmente por informarse y no por comprar cualquier tipo de, de bulo eh, o de mentira o de, o de pseudoengaño que te salga por internet. Eh, eso es, es lo primero. Lo primero es el criterio del lector. Y a partir de ahí, bueno, los medios también tenemos que establecernos prioridades. Es imposible abarcarlo todo. Es imposible. Entonces, bueno, eh, cada medio eh, elige sus... Eh, nosotros les llamamos nuestras banderas. Y, y a partir de ahí genera su eh, estructura temática del día, que luego también es verdad que va muy condicionada transversalmente por la actualidad. Eh, ese es el trabajo del periodista, ¿no? en las áreas temáticas, por ejemplo. Nosotros eh, trabajamos eh, sin ninguna duda con perspectiva de género y estamos un, muy implicadas ahora en, en las informaciones sobre la revolución feminista que estamos, viviendo en, ...que estamos viviendo en España, siguiéndola muy intensamente... ...porque forma parte de nuestro, de nuestro ADN. Eh, además, la violencia machista eh, está dentro de, de una nueva sección... Que, ...que no es habitual y que le llamamos sectores vulnerables ¿no? de la sociedad. Nos, nos ocupamos fundamentalmente de dar voz a, a esos sectores vulnerables... ...entre ellos están, sin ninguna duda, las mujeres maltratadas por, por violencia machista... Cuestión del medio. Eh, pensionistas, eh, fundamental, o sea, información fundamental. ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Qué nos plantea la investigación política, sin ninguna duda? Eh, es verdad que a veces encontramos chinas en los zapatos y es que aunque hemos eh, intentado in, eh, dar voz, eh, menos voz a los partidos, eh, porque entendemos que la información política no es solo la información partidista, porque la política está en todas partes y tiene que ver hasta con el aire que respiramos. La información medioambiental también le damos mucha, mucha importancia, pero. Es un ejercicio diario prácticamente. La situación de Cataluña, por ejemplo, nos ha eh, interrumpido un poco el, el, la explosión que hubo últimamente debido a una degeneración que venía ya de, de años atrás, pero que se produjo ahora. Pues es verdad que nos ha robado muchas partes de, de las prioridades porque, evidentemente, es un tema que, que tiene que estar en portada. ¿no? Por mucho que... Pero, por ejemplo, en el tema catalán nos hemos centrado más más allá de las cuestiones sobre las que hay que informar quién es el presidente o deja de serlo, el electo, el, el, el ya nos sucesor… Ya... En fin, más allá de eso nos hemos <coughs> ocupado de eh, ir a Barcelona, ir a Cataluña y estudiar la base social catalana, que creo que ha sido muy importante en, en todo este proceso y que se le ha dado eh, no se le ha dado toda la importancia que se debería y que tiene que ver… Eh, con la explosión que hubo eh, desde las diadas hasta el 1 de octubre y eh, dar la interpretación nuestra de que la, el, el tema territorial en Cataluña nació desde abajo, luego determinados políticos por intereses eh, de lo más variados se aprovecharon de ello, lo asumieron como propio, pero el, el movimiento estaba abajo y si alguien más eh, desde responsabilidades gubernamentales se hubiese molestado en estudiarlo, en ir allí, en hablar con la gente, en hacer un poco de calle, en saber cómo se organizan en, en Cataluña los catalanes, bases sociales, etcétera, pues a lo mejor no estaríamos ahora con un presidente que dice que los españoles somos unas bestias, etcétera, etcétera. Yo quería comentaros un asunto porque me, me parece un, un ejemplo bueno que me apetecía rescatar aquí. Antes os decía que bueno, en, en, en esos pronósticos de que los eh, periódicos de papel van a desaparecer, ya vamos hablando de... Del papel, pues 30 años. Sí, también se dijo de la radio. De la, sí, de la fíjate, televisión. la radio está en uno de sus claro, mejores de momentos. momentos. Bueno, bueno del de papel se ha pronosticado momentos. que el papel va a desaparecer, que no se va a comprar. Bueno, hubo una, exper una experiencia coincidiendo con el Brexit, no sé si la conocéis, un periódico que se llamó eh, The New European. Eh, bueno, en aquel clima de lo que estaba sucediendo en Gran Bretaña, como sabéis, eh, Londres. Eh, el de Londres era eh, anti-Brexit y eh, eh, fuera de Londres era donde se depositaba sí. la mayor parte de la bolsa de votantes de, de, a favor de la separación, de la, de la salida de, de Gran Bretaña de la Unión Europea. Eh, bueno, pues Una persona detectó un poco este ambiente y se hizo una pregunta. Dijo: Bueno, pues eh, la gente va deprimida por la calle, tenemos una sensación como de, de que va a suceder algo terrible. Entonces se le ocurrió editar un periódico en papel. Al que llamó The New European, eh, con una vocación eh, coyuntural. O sea, la idea, se le llamó Pop-Up eh, Newspaper, porque la idea era eh, editar ese periódico en esas semanas eh, previas e inmediatamente posteriores al Brexit, eh, para tratar un poco de atender eh, ese sentimiento de desolación que había cundido entre los londinenses, convencidos de que había sido un error histórico el que se había cometido en, en las urnas. Eh, una de las cosas que sucedía con aquel periódico era que el simple hecho de llevarlo eh, debajo del brazo, eh, y en esto seguro que muchos nos sentimos identificados, ¿no? eh, ¿cuánta información transmite el periódico que tú llevas debajo del brazo sobre ti? ¿no? El hecho de llevar ese periódico debajo del brazo eh, creaba una especie de comunidad eh, entre la gente que iba paseando por el centro de Londres y que decía, bueno, pues no estoy solo. Si este lleva de eh, New European debajo del brazo significa que también, como yo, eh, está convencido de que esto es una aberración histórica que, que se ha cometido. ¿no? Eh, me parece una historia muy chula porque rescata algo de lo que es un periódico, ¿no? que es mucho más eh, que una sucesión eh, de informaciones sí. eh, a tres, cuatro columnas por arriba eh, o por abajo. Eh, la, cuestión, la verdad es que no sé en estos momentos en qué situación se encuentra este, este experimento, pero lo que inicialmente iba a ser eh, una cosa muy cortita, de, de, eh, de aparecer y desaparezco en, en pocas semanas, a la vista del éxito que tuvo, eh, se prolongó mucho más en el tiempo. Insisto, no sé en estos momentos si se sigue editando, pero aquello que iba a ser eh, algo, bueno, como una especie de, de, de, de coliño, si me permitís la expresión en gallego, que se le iba a dar a, a todos esos londinenses, bueno, pues detectó un nicho editorial que estaba por atender. Quiero decir que, a ver, los periódicos, eh, probablemente tengamos que, o tengan que hacer, los editores los periódicos, eh, bueno, bajarse de su... De su, un, de, su, ...de su pedestal y analizar un poco la sociedad en la que en estos momentos estamos. ¿no? Bueno, simplemente era un apunte que os quería, eh, que quería compartir con vosotros. Muy, muy interesante. Yo tengo una pregunta antes de pasaros a vosotros el testigo. Una última pregunta acerca de eh, el nuevo experimento de Jimmy Wells... ...que es el creador de Wikipedia. Sí. ¿Qué pensáis acerca de Wikitrivium Y si sabéis, eh, os lo explico muy rápidamente. La propuesta es eh, una redacción de periodistas que va a ir configurando mmm, la actualidad del día, pero con la posibilidad de que cualquiera, como se hace en Wikipedia, pueda intervenir en esas noticias y bueno, de alguna manera ir modificando y dando su punto de vista. Entonces aquí os tengo a las dos, me interesa mucho saber qué pensáis acerca del proyecto. Cualquiera entiendo que es desde expertos o lo entendí así cuando, cuando vi la noticia eh, desde expertos hasta ciudadanos eh, de la calle no vinculados a lo que se está sobre lo que se está informando bueno lo veo como, como lo que se dio por llamar cuando salieron en, ple, en, en la plena expresión de las redes sociales el periodismo ciudadano una... sube sube un vídeo de un accidente en Madrid ...y ya es periodismo ciudadano. No, vamos a ver, el periodismo exige unas herramientas, y no me refiero a herramientas físicas, eh, que también, sino unas herramientas intelectuales... ...o unas herramientas de contexto que no las tiene un ciudadano, porque precisamente los periodistas estamos para eh, contextualizar la noticia, eh, algunos especializados en determinadas áreas... Eh, saber que si ha habido, por ejemplo, un, un accidente en Madrid, eh, el periodista eh, debe investigar las causas, debe saber si es porque esa carretera, como ahora están diciendo que han aumentado muchísimo los accidentes mortales en la Comunidad de Madrid, si es que esa carretera pertenece al grupo de, de carreteras donde los accidentes mortales, etcétera, etcétera. Entonces, me recuerda un poco a eso, salvando las distancias, que entiendo que, siendo eh, Wikipedia, tendrá eh, mayor organización y demás. No creo, en, creo en, en, una, en Wikipedia como una herramienta informativa con sus más y sus menos, que no es absolutamente infalible, como todos sabemos, y que, no, y que hay que ir a las fuentes originales, como el periodismo siempre ha exigido. Fuentes originales, no Wikipedia. Si Wikipedia te dice que fulanito ha nacido en Madrid, vas a junto de fulanito, o vas a punto de su biografía oficial en la página web y preguntas, a ver, me refiero a un político, por ejemplo, si es verdad que ha nacido allí, eh, hablando en términos muy simples y muy generalistas. Pero ni Wikipedia es infalible ni, ni lo va a ser, muchísimo menos con cualquiera participando en la elaboración de una información. Me parece una locura, francamente. Había un periódico que se empieza llamando Wiki, me parece poco serio ya para empezar. Bueno, Wikileaks nos dio grandes alegrías. Bueno, Wikileaks, pero Wikiperiódico <risa> sí. me parece que es un o poco. Wiki pues, lo o, que Wiki, sea, sí. o Wiki Enciclopedia. No sé, no sé. No, yo, no, no me fío, ¿no? Bueno, no... Reivindico no, el periodismo. Yo, eh, Ana hablaba de esa expresión que yo iba a mencionar también, que a mí me salen sarpullidos, cabe que se utiliza, que es esto de periodismo ciudadano. Podemos hacer médicos ciudadanos también sí. y, y, y carniceros ciudadanos. Que lo sí. somos, porque nos automedicamos claro. y así estamos bueno, con los antibióticos. Eh, Mira, tendrá que cumplir una función. Wikipedia cumple una función, pero Wikipedia no es una fuente de autoridad. Esto tenemos que tenerlo todo claro. El problema es cuando tú conviertes a Wikipedia en una fuente de autoridad. No es una enciclopedia en el sentido eh, tradicional de los procesos que implica eh, el concepto que nosotros de, tenemos de, de enciclopedia. ¿no? Wikipedia es lo que es y un wikiperiódico, periódico será pues lo que es, pero yo no... No creo que el camino, si os queréis adentrar en el proceloso mundo de la información, no os recomiendo que empecéis por el wiki periódico. No, empezad por Kapuczynski, por ejemplo. Y a partir de ahí nos vamos modernizando. ¿Puedes preguntar? ¿Puedes preguntar? <risa> Hola. Eh, habéis comentado durante todas las charlas que la gran importancia que tiene que el público tenga un espíritu crítico y que sea el que exija un periodismo de calidad, pero sinceramente yo ahora mismo no veo que tenga las ganas ni de echarle tiempo para establecer criterios de buscar noticias de calidad, eh, porque los valores de la sociedad se están cambiando y se está perdiendo mucho el preocuparse por qué pasa en otros lugares. Entonces, me parecía muy interesante la propuesta que hizo Rosa María, de, ha comentado que hace proyectos con niños para informarles de todas estas cosas. Eh, ¿Qué propuestas tenéis vosotras para ese cambio de valores, de preocuparse por lo que está pasando en otras zonas? Que no sea solo ese esa mirada egocéntrica, porque al final yo creo que estamos muy centrados solo en nosotros y no nos preocupamos tanto de lo que hay en otros lugares. Bueno, yo aquí apelo a, a que los ciudadanos son los señores adultos. ¿eh? A mí esta apelación que muchas veces se hace, yo creo que estamos en sí. una sociedad que va un poco de esto, ¿no? de que la, las culpas o las responsabilidades siempre son de los demás, yo reclamo, a ciudadanos responsables y con capacidad eh, para resolverse las cosas sin que nadie le diga cuál es el camino que tiene que tomar, ¿no? A mí me parece que es muy fácil decir, eh, bueno, vivimos una crisis de valores, los jóvenes no tenemos tiempo para nada. Bueno, yo ahí también apelo, eh, lo decíamos antes, si queremos, si los ciudadanos reclaman eh, periodismo de verdad, eh, tienen que saber que la información cuesta dinero, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, desde las instituciones públicas o desde los medios de comunicación públicos y, y no públicos, desde los medios de comunicación sociales, que como se llaman en realidad, eh, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, pero yo creo que el ejercicio tiene que ser individual también. O sea, yo creo que esta infantilización un el poco ciudadano. general. El otro me llamaba muchísimo la atención, en la, en, en la última encuesta del CIS, sabéis que hace muchas preguntas, aparte del barómetro, bueno, las que toquen. Una de las preguntas era, ¿cuándo considera usted que es adulto, a partir de qué año, de qué edad eh, es una persona es adulta. Y el porcentaje mayoritario de lo que contestó la gente era a partir de los 51 años. ¿Eh? A partir de los 51 años, que manda huevos. O sea, yo estoy muy contenta porque acabo de superar ahora mismo la adolescencia y acabo de entrar ahora mismo Extra, yo soy hace unos meses en la edad adulta. Hombre, tenemos un pequeño problemita si consideramos que hasta los 50 años... Mi sentido de la responsabilidad es relativo, apañados, mi compromiso con las no, cosas no, también es relativo. A ver si va a ser eso que el país esté como está, porque estamos la media de edad, además, eh, que se ha elevado, es eh, adolescente todavía. Bueno, yo creo que el, el, es una cuestión, efectivamente, que apela al, al, al lector individual y al ciudadano responsable. Eh, es una cuestión de valores, eh, de ti depende si quieres estar bien informada o no, de ti depende si te interesan más eh, programas eh, que no te informan, que solo te entretienen. Eh, en fin, se me ocurren mil derivadas y, y creo que la base de todo eso eh, está en la educación, como tantas otras cosas que dependen de educación en un sistema que en España está completamente prostituido a los partidos políticos. Somos incapaces de generar un sistema educativo eh, que no dependa de oscilaciones partidistas y que nos enseñe a todos valores eh, que nos permitan eh, establecer criterio. Y el conocimiento será libres, no sé si era Aristóteles claro. el que lo decía, y, bueno, me reñirá a alguien por decirlo, y el Che Guevara lo elevó la cultura o libres. Eh, yo soy partidaria de eso. Los niños bien educados, eh, los niños educados en valores, no solo en, en, en los colegios y en los institutos, sino además en la en la familia, eh, elaboran un, generan un sentido crítico que en la vida les ayudará muchísimo, muchísimo, eh, además. Yo eh, vamos, había puesto educación, porque me parece que es efectivamente es que estamos hablando para todo, además, es lo que estado, y, y yo sí todo. que aquí me parece que eh, entre las cosas que se llevó la crisis, eh, que, insisto, creo que el parte de bajas todavía está por hacer, todavía yo creo que no nos hemos dado cuenta de la sociedad eh, que ha salido eh, de esa hecatombe de, que arrancó en el año 2008, entre el parte de bajas más terrible está la educación. Ah. Eh, yo tengo una hija que tiene 17 años, que está en el sistema público, eh, por, por convicción, quise que estuviera en el sistema público, conozco bien lo que está pasando en ese entorno y me parece que si esto no es un plan organizado eh, para cargarse algo, se parece bastante. Se parece bastante. Y eh, tenemos un problema con este asunto. Sí, ojo, un eh, que si muy gordo la también depende de los ciudadanos. Muy gordo. Eh. Y hay ejemplos flagrantes. Estamos en Segovia, tenemos al lado Madrid, en, el que, en donde yo creo que sí que se acometió un plan eh, claro para… ...que la educación pública eh, dejara de eh, cumplir el papel que tiene que cumplir la educación pública... ...en una eh, sociedad que pretende ser democrática. Y apelamos siempre a lo que sucede en los países del norte de Europa... ...pero a veces es interesante ver eh, cómo se hacen las cosas fuera. ¿no? Y, en, y en relación con la educación en España, yo creo que hay eh, una vocación... ...porque las cosas eh, no funcionen bien. Y una eh, insistencia en separar, en crear dos mundos... ...el de la educación pública, el de la educación concertada privada con ciudadanos eh, eh, bueno, formados de una manera, formados de otra, formados Diferencia, en un entorno sí. en el que, mm, les, que les va a permitir acceder a determinadas cosas. Ya sé que esto puede sonar casi decimonónico, pero de verdad que es una convicción eh, que sí. he desarrollado, mm, entre otras cosas, eh, en primera fila. ¿no? Con conocimiento de conocimiento causa. De causa sí. Sí. Yo todavía no, pero me tocará. Hola, eh, bueno, lo primero enhorabuena por la ponencia, ha sido muy interesante. Y a ver, eh, bueno, de lo que estabais hablando ahora de la educación y la juventud, yo quería un poco decir, eh, preguntaros no, vuestra opinión sobre, es verdad que los ciudadanos tienen mucha culpa, pero también creo que la mayoría de ciudadanos no creen que, quiero decir, yo creo que la gente piensa que sí que está informada, porque no se ha enseñado nunca, o sea, el periodismo se ha enseñado como, eh, ver los informativos o leer un periódico, la gente lo hace, entonces la gente cree que está informada, no solamente entretenida. Yo, por ejemplo, hasta que no he llegado a la universidad, no estudiamos periodismo, estudiamos publicidad, pero bueno, es el ámbito de con la comunicación, ¿no? Sí. Entonces, ahora se nos está, estamos viendo ponencias como las de hoy, por ejemplo, entonces intentamos ver más allá y nos damos cuenta de que es cierto que no estamos realmente informados y que no contrastamos las noticias, no, no pensamos en la veracidad. Pero yo creo que la mayoría de ciudadanos sí creen que están realmente informados, ¿no? Entonces, si desde pequeños, eh, ahora quiero saber vuestra opinión sobre esto, si desde pequeños lo que habéis dicho que hay que enseñar, pero si sí hay que enseñarles a, a, a esto, a que eso no es la verdadera información, a que no hay que fiarse de todo, ¿no? Que sí que habéis dicho que sí, pero eso, que yo creo que realmente los ciudadanos no lo hacen a mal, simplemente no se sé, veo a la gente adulta de mi alrededor, por ejemplo, y yo sí que creo que creen que están realmente informados. A ver, no, bueno, claro, que... claro, claro, no es como, ala, voy a, a fastidiaros a todos los periodistas y a todo el mundo y no voy a leer periódicos y no me voy a enterar de nada para fastidiaros a todos, no. Yo probablemente, a ver, el, el, el que no está informado es el primero que… Que lo padece, claro, eh, y es muy difícil a veces salir de, de ese círculo, ¿no? Para darte cuenta de que no estás informado te tienes que informar, con lo, que, con lo cual casi es una, es una contradicción porque dejas de estar no, no informado. Bueno, eh, volvemos un poco al mismo de antes. O sea, yo creo que eh, la educación, eh, la instrucción, en el sentido bueno de la palabra, de las, eh, de los, de las criaturas, de los adolescentes, de determinada manera, eh, resuelve ese problema y, y te pone delante del espejo. Si no, pues es complicado. Eh, si tú adquieres una serie de hábitos a los 50 años, mmm, que es cuando te conviertes en adulto, como acaba de comentar, es difícil eh, modificarlos. Yo es que no sé creo mucho en la educación. Me parece que es la herramienta fundamental de una sociedad para que eh, esté amalgamada, para que el ascensor social funcione, para que las clases sociales se diluyan. Fuera de eso, me parece que hay mucho desierto, ¿no? Bueno, yo creo que, el, que es una especie de, de, de escalera, ¿no? O sea, empezamos por la educación, eh, los ciudadanos eh, reciben esa educación, es decir, tenemos ciudadanos críticos, con criterio, eh, formados y, y a partir de ahí eh, se informan. Eh, bueno, los ciudadanos exigen… Informaciones eh, o sea, exigen periodismo, básicamente, porque el periodismo tiene todos esos valores de honestidad, independencia, lo que hemos reivindicado. A partir de ahí tienes tu razón. No depende de los ciudadanos que, lo, que el periodismo sea, eh, sea de una manera o sea de otra o no sea periodismo. Eso ya depende de los periodistas. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer autocrítica, porque estamos permitiendo un determinado ejercicio del periodismo que está eh, machacando a la profesión. Porque las valoraciones de, la, de los periodistas en estos momentos están por los suelos, prácticamente al nivel de los políticos. Y eso a mí me cabrea profundamente. Y no podemos permitir, no podemos permitir este ejercicio de pseudo periodismo que está machacando el oficio. Esa ya es nuestra responsabilidad. Por eso apelo a la organización interna de los propios periodistas con órganos de control que cesure inmediatamente al que se hace pasar por periodista y no lo es. Hay una gran mentira que yo os insto a que no la compréis, eh, que pasa por, que, que, que está vigente en muchas redacciones de muchos periódicos y de, y de muchas televisiones, de, de muchas emisoras de radio, eh, que pasa por eh, transmitir al periodista que la gente lo que quiere es basura que quiere eh, información sí. eh, con apariencia de información, de consumo rápido, esa salvamización eh, un poco de la información y que eso es lo que te va a dar las grandes audiencias y los grandes ares y que es por lo que se te va a comprar. Es mentira, es mentira. Eh, las, la buena información tiene público también. Mira qué bien me ha quedado esto, parece Bueno, es que a mí se me ocurrió... La buena de información un teatro, tiene público, tú que puedes, hacer, puedes hacer cosas... Eh, profundas desde el punto de vista de la información y desde, uh -huh. desde, desde el punto de vista bien intelectual, hechas. bien hechas, claro, bien hechas. Hay que saber hacer las cosas bien. Antes hablábamos de el periodismo ciudadano es una aberración, es un especie de oxímono, periodismo ciudadano o no. Eh, hay que saber cuáles son las herramientas de las que dispone el periodismo para hacer buen periodismo. Pero si tú das con las claves y haces buen periodismo, tú puedes contar eh, cosas importantes y profundas y vas a tener público eh, que esté interesado en, en esa información. Eh, nosotros en el, en el programa de televisión que yo que hacíamos en, en Galicia, insisto, eh, empezamos en el año 2009, <risa> eh, en fin, aquello era eh, impresionante, la escaleta diaria, porque lo que nos sobraban eran asuntos que abordar y nosotros tenemos una vocación de servicio público, aunque éramos una televisión privada, de tratar de compartir con la ciudadanía las claves de aquella hecatombe que estaba sucediendo. Y nos atrevimos a meternos en asuntos que a priori, cuando los planteábamos, eran como, o sea, no os va a ver, pero ni tu madre, que te quiere mucho y quiere ver cómo vas peinada esta noche. O sea, y, no es y fue mentira. O sea, sí, ¿no? Teníamos unas audiencias que no se correspondían con esa tesis que muchos intentan colarnos de que la gente lo que quiere es periodismo hamburguesa. No es verdad, no es verdad. Bueno, a mí se me ocurre el ejemplo eh, que siempre doy cuando, cuando dice, no, no, el, el periodismo bueno no triunfa o los eh, eh, programas o reportajes bien elaborados no triunfan o tal. Yo siempre pongo el ejemplo de Salvados. Salvados es un programa eh, hecho con muchísima calidad eh, periodístico que luego, bueno, puede estar de acuerdo más o menos con el enfoque que le da, con las preguntas que le hace, bueno, ahí, pero no se puede negar que es un programa de una categoría excepcional, que es un programa que ha destapado casos eh, que han sido noticia, ese sí que ha mar marcado agenda en muchísimos temas, eh, recordemos lo que pasó recientemente con las granjas de carne, recordemos lo, lo, lo que pasó, y, y es un programa muy bien hecho, que cada vez que se emite, o sea, es que peta las redes sociales, luego se hacen eco, eh, del, el resto de medios nos hacemos eco eh, durante toda la semana del contenido de Salvados, reacciones políticas, etcétera, etcétera. Hombre, ¿y cuánto, cuánta gente ve Salvados? Tienen unas cifras de audiencia brutales, porque la sexta tiene unas cifras de audiencia altas, cada vez mayores, pero lo de Salvados ya supera, a, no sé, a programas como Operación Triunfo o demás. O sea, es una cosa absolutamente... y es un buen programa. Así que que no me digan, porque lo que no quieren será invertir en buenos programas, porque claro, el programa de Jordi Évole es caro, es un programa muy caro, porque lleva muchísimas horas investigación, pues imaginaos, pero sí, claro, de, claro. Que en que cambio es, es, que... es muy fácil poner claro. una, una, unas eh, tertulianos, pues eh, hablar de la vida de los demás y, y ya está. Eso es facilísimo y es baratísimo. Por mucho que les paguen, es baratísimo. Más barato que Salvados. Sí, los dos claro. modelos. Hablamos de Salvados y de Sálvame, ¿no? Es como los, sí, los, los además, dos modelos, sí, curiosamente eh, se llaman igual. Efectivamente. Desde, bueno, yo creo que de Salvados el guiño también debe venir un poco por ahí, ¿no? Eh, Sálvame, desde el punto de vista empresarial, es eh, una genialidad. Desde el punto de, de, de vista de la rentabilidad, es que el es... minuto de televisión más rentable es de los que, es... que probablemente es... se emiten en el mundo es el, el minuto de televisión de Sálvame. De, sí, sí, es salva, una ¿no? cosa espectacular. Claro, o sea, eh, los ingresos que reporta como consecuencia de esas audiencias sostenidas que tienen, eh, con el coste de ese programa que se ha convertido por en... mucho que les paguen, insisto, a los colaboradores España, es brutal la rentabilidad, la rentabilidad en ese económica programa. cuando el periodismo tiene que tener otro tipo de rentabilidades, ¿no? Que es, eh, no hablamos sí, que, de... se le, que se le debería exigir a un medio de comunicación, pero bueno, en este caso es un medio de comunicación privado y demás, pero en, en la televisión pública en estos momentos, me temo, me temo que no está a la altura de lo que debería de ser una la televisión pública de todos, de todos porque los pagamos todos. Bueno, yo quería preguntar, antes cuando se hizo la pregunta... ...de quién había leído una noticia y solo levantó una persona a la mano... ...si esa pregunta se hubiese hecho hace 30 años cuando la prensa... ...funcionaba, bueno, estaba en un momento que no era tan complejo... Pues que hubiese respondido a la gente si ahora estamos tan descomunicados o si nos da, nos da igual el no sentir que estamos informados todo el rato, ¿no? que era lo que hablaba antes Fernanda de las la sensaciones de sentirnos así. ¿no? Y hasta qué punto mmm, no les interesa a los medios que haya eh, jóvenes que, que estén interesados, porque al fin y al cabo la gente que compra los periódicos a día de hoy. ...que sigue comprándolos, es gente mayor todo el mundo. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Que no somos su público objetivo o es más problema nuestro? Que sí que lo creo que en gran parte, pero no sé, un poco dejarlo ahí en el aire. Sí, bueno, yo creo que los medios eh, tienen mucha culpa eh, de, no, de no estar siendo capaces de conectar con la gente joven. En ese ejercicio de soberbia del que yo hablaba, eh, esto también tiene que ver. ¿no? O sea, eh, yo te puedo decir que en los periódicos que conozco, la reflexión que se hace de, de cuáles son los públicos de ese medio... Eh, se ha renunciado a que la gente joven entre en esos medios o sea, a mí me parece un error, lo que tienes que, es que reflexionar eh, sobre qué es lo que demandan esos jóvenes, ¿no? porque yo sí creo que hay teclas eh, uh -huh. que, se pueden, que se pueden tocar en Alemania hay un periódico en papel también eh, por cierto, muy sobrio con mucha letra eh, pocos eh, cintillos fotografías cojonudas pero eh, bueno, no estas páginas este diseño de periódicos que hace unos años se puso de moda, que es una especie como de de, de, de, de ola, ¿no? o sea, bueno, un periódico, eh, digo, de papel, con eh, análisis profundos, insisto, y que eh, tiene un, un perfil de lector eh, llamativo, ¿no? Muy joven, eh, ha conseguido captar a esa gente. O sea, yo creo que hay una responsabilidad por parte de los medios que han renunciado, que no están haciendo el ejercicio eh, de qué periódico tengo que hacer eh, para los millennials, que es como se os llama. Sí. Eh, no se está haciendo ese ejercicio, ¿no? Eh, porque yo, insisto, creo que el periódico que hoy está... Bueno, iba a decir los kioscos, no hay kioscos ya es muy complicado a veces comprar un periódico. Bueno, eh, a veces es complicado encontrar un kiosco abierto en el, en el que tú puedas comprar eh, un periódico. En una ciudad de una cierta dimensión, más o menos, pero como vivas en sitios un poco pequeños, eh, es un ejercicio de militancia eh, de verdad. Eh, eh, no sé qué iba a decir. <risa> Ah, no, no, no. O no sea, existe que, un compromiso. Que ¿no? que no existe un compromiso por parte de, eh, de los medios. Ah, decía, porque yo creo que el periódico que se hace hoy, el de papel, es demasiado parecido al periódico del año 1950. Y el periódico no puede ser como el, de los años, el, de los, el del año 1950, porque tú estás durante todo el día, eh, esa pelea por la última hora. En los periódicos había una sección, claro, vosotros no la recordáis, que se llamaba Última Hora que era la página que se cerraba más tarde en la que tú conseguías meter cosas que sucedían in extremis, antes de que el periódico entrara en la, en la rotativa. Ese, esa, esa última hora no tiene sentido porque si están eh, atentando en estos momentos en, en París, nos estamos enterando casi en tiempo real. O sea que esa pelea no tiene sentido ya en el periódico Papel. El periódico Papel tiene que eh, ofrecer otras cosas distintas ¿no? y en ese debate yo creo que no se está. Sí, efectivamente eh, trata tanto de, de contenidos como de formato. Por ejemplo, nosotros eh, tenemos una, una franja de seguidores eh, jóvenes de entre 20 y, y 40 años, que son bebés, ¿no?, según la encuesta del CIS. Exactamente. Pues esos los tenemos, eh, es, son los, el mayor número de lectores que tenemos, porque hemos apostado... Eh, y luego, curiosamente, tenemos a la gente que ya, bueno, son adultos, acaban de llegar a, a la edad adulta de 60 para arriba y, y nos falla más eh, la edad intermedia. Pero eh, es, a, apostamos muchos por nu, nuevos formatos. Decir, quiero decir, La gente no tiene mucho tiempo, ya no es como antes. ¿no? Eh, Ibas tu periódico, desayunabas, te leías que es maravilloso. O sea, Yo intento hacerlo el fin de semana con tu periódico en papel, o leías tal. No. Ahora el, la, la mayor parte de la información se lee en móvil, en teléfono móvil. El 60% del tráfico que recibimos en, en público, que tenemos... 11 millones o 12 de usuarios únicos, eh, lo, lo recibimos a través de móvil, el 60%. Es decir, da igual cómo hagamos muchas veces la portada en, en el ordenador, como se vea, no porque el tráfico nos entra a través. Entonces hay que apostar por esas nuevas herramientas, estudiar qué es lo que demandan los jóvenes y no se trata solo de contenidos, sino, por supuesto, de contenidos también, inquietudes, eh, aspiraciones, paro juvenil, etcétera, etcétera. Pero también... Es una cuestión de formatos y la tecnología da muchísimas posibilidades, así que los medios tenemos desde luego la obligación de esforzarnos para llegar a esa capa social que es importantísima y además que ahora eh, da multitud de noticias porque, porque el sector de, de jóvenes tiene… Eh, inquietudes, eh, demandas, denuncias y está pasando por un momento difícil la juventud en este país y hay que de poner sobre la mesa todo eso. Así que todo el compendio de, tanto de herramientas, eh, nuevas, eh, nuevos formatos como, como cuestión informativa eh, nos eh, obliga y debe obligar de verdad a los periodistas a volcarnos sobre, sobre ese sector. Había un chico allí. Sí. Sí, por no dejarse. Si hay uno, si hay uno. Eh, bueno, lo primero dar las gracias a todos los ponentes por regalarnos parte de su tiempo aquí. Y bueno, un eh, También está en contra del intrusismo laboral, eso es lo primero, creo que todos. Y me gustaría hacerle una pregunta franca y directa. ¿Creen que la mayoría de los problemas que han compartido hoy con nosotros la tiene Internet? o que su medio no se ha sabido adaptar a internet. Porque, por ejemplo, han dicho que la radio eh, está más viva que nunca. Pero es porque simplemente la radio, la conversión a internet no ha tenido un gran trabajo, sino simplemente te puedes poner la radio eh, y escuchar un podcast cuando quieras, la puedes escuchar en directo, incluso participar como en directo por las redes sociales. Mm. Y eso es algo que los periódicos normales, por decirlo así, el Marca, el AS, el País... Yo, por ejemplo, el Marca solamente me dejaba la portada. Para ver el periódico entero tengo que pagarlo e ir a a un kiosco a una librería y pagarlo. Entonces, la radio sigue siendo gratuita. Creo que me gustaría saber si piensan que ha culpa de Internet porque... Bueno, no mira, por... las herramientas nunca son responsables de nada. Las herramientas son herramientas. Todo depende de lo que tú hagas con esa herramienta. Un cuchillo puede ser para cortar un solomillo maravilloso o puede ser para eh, cortar el cuello a una persona. Entonces, no demonicemos las herramientas. Las herramientas son posibilidades, claro. Dice, veo muy dice, agresiva dice alguna barbaridad pero es verdad un cuchillo <risa> es que sí, que es para matar. entonces eh, yo creo que ha habido eh, eh, a ver la, la potencia de esa herramienta porque después hay herramientas más potentes que otras la potencia de esa herramienta eh, yo creo que nos pilló a todos por sorpresa y, y a, sus, a los propios creadores eh, les pilló un poco por sorpresa no eh, y entonces bueno pues eh, ha habido que adaptarse a un mundo nuevo eh, a una velocidad muy rápida y yo creo que ha habido muchos pecados consecutivos. Hablaba de la soberbia de los medios de comunicación a finales de los años 90 y esa falta de reflexión eh, en estos momentos sobre lo que se puede hacer. Bueno, eh, estamos en un mundo nuevo y todos tenemos que saber cuáles son las claves de ese mundo, ¿no? pero las herramientas no son ni buenas ni malas. Es, es que creo que también es un arma de doble filo porque, aparte, muchos anunciantes, al ser más barato internet, han dejado abandonar medios impresos, televisión eh, y demás... Medios convencionales y se han pasado a internet, por lo que antes han dicho también, que es bastante más barata. Hoy en sí, día pero, casi está todo el mundo en internet. Pero, pero ojo que también son que la, la publicidad, eh, cuando estás permanentemente recibiendo anuncios e impactos publicitarios, pierde valor también. Sí. O sea, llega un momento en el que, en el que ya eh, eres incapaz de procesar ninguno de los mensajes eh, publicitarios que se te están enviando, ¿eh? O sea, efectivamente, el campo se ha abierto, hay mil sitios donde colocar anuncios en estos momentos, pero yo hace tiempo que me perdí ya con los anuncios. ¿no? Claro, pero ha sido una parte de la inversión publicitaria que se podía, claro. que estaba en beneficio de los periódicos. Claro, claro. Sí, todos tenemos responsabilidad en, en el reciclaje y en la adaptación a los nuevos tiempos. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que decía Fernanda, que pecamos de de mmm, exceso de optimismo probablemente al creer que Internet no iba a cambiar nada. Al, alguna poco, poquita cosa eh, que teníamos que pasar las noticias a la web y ya estaba. Y no, no era suficiente. En eso pecamos de, de soberbia, efectivamente, tanto las empresas como los propios periodistas. Al final hay que adaptarse a Internet y estamos en ello. También hay que encontrar el modelo de negocio. Las webs digitales, por ejemplo, no tienen un modelo de negocio que les permita grandes beneficios. Eh, con lo cual es muy, muy, muy complicado ampliar las estructuras pero bueno estamos en ello eh, probablemente a lo mejor hay que plantearse si, si como, como han hecho algunos bancos si bancos sociales se llama si se trata de obtener gan grandes beneficios o de ejercer el oficio sin más y, y, y sobrevivir dignamente muchas gracias, gracias.